Esa es la situación que se presenta aquí en esta hora en la frontera de Colombia-Venezolana, en la frontera por San Antonio del Táchira. Estamos aquí en pie de lucha, rodilla en tierra, con nuestro presidente y nuestra revolución. Vean, observen. Aquí no pasarán, no pasarán.